Hemos vuelto a la Quanip que es como el segundo centro comercial de Ushuaia Ahora vamos a ir a la Anónima Y les vamos a mostrar qué tal los precios por acá Noticias de último momento, estamos volviendo sin el hilo Sofía es una persona de poca paciencia Y no tenía muchas ganas de esperar Así que... Volveremos. La vida es muy corta para hacer filas. <ríe> Volveremos por el hilo en otro momento. todos a un nuevo capítulo de Chile en Criel. Yo soy Sofi, él es Nico y es muy probable que si nos siguen hace rato conozcan la zona donde estamos porque volvimos a Ushuaia. Para los que no nos conocen, somos viajeros. Arrancamos hace un mes y medio más o menos nuestra travesía en nuestra Renault Traffic Leica, un hermoso motorhome que tuvimos el placer de construir con nuestras manos. Habíamos llegado hasta El Chaltén luego de pasar por El Calafate y Río Gallegos y desafortunadamente tuvimos que pegar la vuelta de nuevo hasta Ushuaia para hacer unos papeles de liberación de la camioneta y poder comenzar nuevamente el viaje hacia arriba. La casa de uno es la casa de uno y nada, venir a casa siempre es lindo y tenemos la suerte de vivir en Ushuaia, de haber crecido en Ushuaia que es el mejor lugar del mundo. Tenemos toda una lista de reproducción con de lugares para que conozcan estando acá, pero vamos a aprovechar nuestra estadía para seguir mostrándole otras alternativas de en el sur. Tenemos tareas para hacer el día de hoy: tenemos que bajar el supermercado en busca de hierba. Así que nada, se nos ocurrió hacer este vlog para contarles: bueno, que estamos acá en un nuevamente y mostrarles los precios del supermercado de acá porque sabemos que a mucha gente le interesa saber qué tan caro es vivir en Ushuaia y qué tan caro es comprar la comida de acá Es gracioso porque volvimos a Ushuaia y literal volvimos a emponcharnos todo. no sé si habrá estado más lindo mientras no estuvimos por acá pero del otro lado del charco estaba bastante más calentito el verano se empieza a sentir la fresca de todas formas nos gusta el frío no sé si tanto pero estamos bastante satisfechos de volver al abrigo otra cosa increíble es que estamos recién arrancando febrero y miren no hay nadie en la calle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 Recién salimos del supermercado, hagan ustedes su cuenta, ¿vos qué crees? Yo no sé si está más barato o más caro, hay algunas en las, hay algunas, en las escucha. hay algunas cosas en las que sí hay diferencia, pero hay otras en las que no, lo que sí se nota mucho es la diferencia en la calidad de la verdura, eso sí hay muchísima diferencia y en algunas cosas sí hay mucha diferencia de precio también. Podrían dejarnos en los comentarios cuáles son los precios más menos de referencia de los lugares donde ustedes viven. Así todos podemos ver cuál es la diferencia que hay en los precios de acá y otros lugares del que conste que acá hay nomás dos cadenas de supermercado Así que nada, estamos súper condicionados a comprar siempre los mismos No como en otros lados que hay más lugares para buscar ofertas o lo que sea Así que nada, esperamos que lo que les mostramos anteriormente les sea de utilidad Para cuando vengan acá a Ushuaia y quieran hacer sus compras La próxima parada vamos a ir a una mercería ¿Por qué? Porque tengo que comprar un hilo encerado rojo ¿Por qué? Claramente no vivimos de YouTube, gente nos encantaría Pero nos falta bastante Tampoco vivimos de vender nuestras fotos y esas cosas. Así que hacemos de todo un poco. Sofía hace muchas pulseritas que se venden súper bien. Y esas cosas nos sirven para las ferias que pensamos hacer una vez que estemos nuevamente en ruta. Ahora vamos a la mercería, después vamos a saludar a una amiga y volvemos para casa. Vamos. Bueno, noticias de último momento. Estamos volviendo sin el hilo. Sofía es una persona de poca paciencia <risa> y no tenía muchas ganas de esperar Así que volveremos La es muy corta para hacer filas <risa> <risa> Volveremos por el hilo en otro momento Y finalmente estamos nuevamente en casa, nos gustaría mucho saber de verdad qué relación vieron de los precios de aquí de Ushuaia con los lugares en los que viven, así también nos hacemos una idea de cómo va a ser una vez que estemos nuevamente en la ruta. Esperamos que hayan disfrutado este pequeño paseo por el segundo centro de la ciudad de Ushuaia y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta, seguirnos en Instagram que es donde más cositas que estamos subiendo hasta la próxima